Buenas tardes amigos de YouTube, soy Urbonera. Estamos acá en la casa de un cliente, creo que fue el primer cliente de Urbonera. Se fue 45 días, ¿no? 45 días. 45 días. 45 el... días de vacaciones y dejó a las lombrices acá tiradas, le dio un poco de comer y chau Así que vamos a ver qué pasó, cómo estamos y qué vemos adentro. Bueno, acá estamos adentro de la de mi compostera. Lo primero que vamos a observar es que está un poco seco, por supuesto. No ha recibido ningún tipo de agregado de agua. Lo que vamos a ver primero, estamos debajo de un techo, debajo de una escalera, ¿sí? a la intemperie, pero no tuvo agregado de comida. Vemos un pedazo de pan con mucho hongo, por supuesto, pero vamos a ver qué, qué encontramos. A ver, acá lo metemos abajo. Miren, me parece parecer están muy bien. Lo que se ve un poco de polillo de hongo, porque está seco. Pero vemos reproducción, a ver más acá, a ver qué encontramos por aquí del otro lado, a ver aquí, muy lindo está, miren la cantidad de crías que encontramos ahí, así que si nos vamos de vacaciones, 45 días sin alimentación, vemos que soportan perfectamente, ¿eh? Ahora vamos a agregarle un poco de agua y darle de comer un poco. Así no tiene hambre, pero hubo reproducción, esto es espectacular. Esto es espectacular. Miren. Hubo reproducción. Estamos en pleno invierno, la temperatura está bastante agradable. <coughs> Muy bien. Bueno, al final lo que vemos es que te puedes ir de vacaciones tranquilamente. Las lombrices sobreviven. No tiene ningún inconveniente. Sí, falta un poquito de humedad, pero el invierno hubo días mucho, mucho frío. Estando afuera y sin agregado de alimento o agua, oyen perfectamente. Si que ustedes del canal, síganos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.